la ratita que buscaba a un marido. ¿Os acordáis de la historia de la ratita presumida? Era tan bonita esta ratita que todos los animales querían casarse con ella. La ratita se había enamorado del gato pero cuando se dio cuenta de que él solo pensaba en comérsela, se arrepintió de su decisión y decidió huir. Ahora la ratita desearía un buen marido, porque se aburre toda solita. Si yo supiera bailar, podría encontrar a un marido más fácilmente, suspiró. Entonces pasó un loro delante de su casa. Buenos días, loro. Buenos días, ratita. Así, así que quieres aprender a bailar. Llego de río donde les encanta bailar durante el carnaval. Y me han dicho que en Tuí, un pueblo catalán, bailan la sardana. ¡Oh, gracias! ¡Me voy allí! ¡Adiós! ¡Adiós! Llegando a Tuí, la ratita... Se encontró a su amigo, el burro catalán. Buenos días, burro. Buenos días, ratita. yo! ¿Quieres aprender a bailar la sardana? ¡Sí! Pues, haz como yo. Un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, ¡Qué divertido! ¡Me encanta bailar la sardana! Pero para bailar la sardana necesitas bigatanes. Mi amigo, el oso de San Llurens de Sardans, te ayudará a buscarlas. ¡Gracias, burro! ¡Adiós! ¡Adiós! La ratita se fue hacia San jurens de Sardáns en busca del oso. —¡Quisiera bigatanes para bailar la sardana! —pidió la ratita. —Aquí las tienes de todos los colores —gruñó el oso. La ratita se las miró atentamente. Las había con rayas unidas, con bordados... Bigatanes para los pies pequeños, los pies grandes. Ahora que tengo bigatanes. ¿Cómo puedo encontrar a un marido? En ese momento pasaron las ovejas. Buenos días, ovejas. Ve, ve. Buenos días, ratita. Para encontrar a un marido, tienes que perfumarte. Justamente. Vamos a muset Ven con nosotras a la torre de los perfumes. ¡Adiós, oso! ¡Adiós! La ratita y las ovejas se fueron camino de Muset. —¿Dónde se encuentra la torre de los perfumes? —preguntó la ratita. —En el pueblo, todo derecho y luego a la izquierda —contestaron las ovejas. Cuando la ratita llegó a la torre de los perfumes, se los probó todos. —Este perfume me gusta. Ahora que me he perfumado... ¿Cómo puedo encontrar a un marido? ¿Ves el canigó? Para los fuegos de la San Juan se celebra una gran fiesta. Allá encontrarás a un marido. ¡Adiós! Por el camino del canigó la ratita se encontró con un lobo. ¡Buenos días, lobo! ¡Buenos días, ratita! ¡Aú! ¡Aú! ¡Oh! ¡Qué chillido más bonito! Contigo estaría bien segura para ir de paseo. Quisiera ¡Casarte conmigo! ¡Aú! contestó el lobo en señal de aprobación. Mientras la ratita y el lobo estaban recogiendo el ramito de San Juan, se toparon con un conejo prisionero de una trampa. —¡Conejito! ¿Qué te ha pasado? —contestó el lobo. —Estoy hecho polvo —dijo el conejo. La ratita y el lobo liberaron al conejo y lo cuidaron. —¡Gracias por haberme salvado! ¿Qué puedo hacer a cambio? —Buscamos a alguien que nos pueda casar —dijo el lobo. —Ya os casaré yo —contestó el conejo. —Vayamos a Colliura, que es un pueblo de pescadores muy bonito. ¿Podréis dar un paseo en barca? —¡Oh, qué romántico! —pensó la ratita—. Es así como los tres amigos cogieron el camino de Cogliura. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.